Zapato puesto y el otro no. Diddle, diddle, dumpling, mi hijo John.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 de esta forma nos lavamos la cara, lavamos la cara, lavamos la cara. De esta forma nos lavamos la cara en la fría y helada mañana. De esta forma nos lavamos los dientes, lavamos los dientes, lavamos los dientes. De esta forma nos lavamos los dientes en la fría y helada mañana.